Sabía que desde que estaba en tu vientre, me darías una gran protección. Tuviste mi proceso, y te daba alegría al saber que estaba creciendo dentro de ti. Pasaba los segundos, los minutos, las horas, las semanas, los meses, y sentía tu amor en mi cuerpo. Sentía... sentía lo que me decía Dios. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 31.10 Y esa mujer eres tú. Gracias mamá porque me has traído a este mundo. Y me estás enseñando a ser esa persona especial. Mamá, que este día de las madres, el Señor te continúe bendiciendo. Te amo mamá.